Dentro del marketing digital existe la estrategia del email Marketing, que consiste en el envío de correos electrónicos a todos tus contactos que se hayan suscrito de manera voluntaria en tu página web, fanpage, canal de YouTube o cualquier red social. Lo importante de todo esto es evitar envíos de correos masivos y no ser penalizado por ninguna de las empresas que ofertan correos electrónicos, como el caso de Gmail, Yahoo, etc. En esta lección te enseñaré a obtener tu cuenta gratuita en MDirector, y poder enviar hasta 5.000 correos electrónicos por mes. Recuerda esto, el primer día de cada mes, tu cuenta estará en cero y disponible para enviar hasta 5.000 correos electrónicos. Créeme, esta herramienta es de gran utilidad para todo emprendedor. Sin más que decir, venga, a ensuciarnos las manos. En nuestro navegador de preferencia vamos a digitalizar esta dirección, mdirector.com. Cuando entremos a la misma nos va a salir esta información que está aquí, que es para la suscripción del boletín electrónico de parte de ellos. No lo necesitamos, vamos a cerrar esta información que está aquí. Tenemos la opción de solicitar información, regístrate y prueba o loguearte si es que ya estás suscrito. Vamos a dar clic aquí donde dice Regístrate y prueba. Vamos a poner la opción de Email Marketing. Esperamos que se cargue el navegador. Y una vez que estamos aquí, vamos a digitalizar nuestro correo electrónico. En este caso, yo, yo voy a utilizar mi correo electrónico personalizado. Vamos a dar clic donde dice Acepto las políticas de privacidad y cookies de mi director Y vamos a dar clic en Prueba ahora. Nos está diciendo que revisemos nuestro email para poder confirmar la cuenta. Me voy a mi correo electrónico. Activo la opción que dice M-Director. Activar tu cuenta ahora. Activa tu cuenta ahora. El siguiente paso que vamos a proceder es llenar toda esta información una vez que llenamos todos los campos dentro de MDirector, vamos a fijarnos que todos los datos y los campos estén correctamente llenados. Nombre de empresa, el tamaño de tu cuenta de base de datos es importantísima, le vamos a poner de 0 a 5 mil contactos y cada una de las opciones que están aquí presentes. No te olvides poner el clic donde dice acepto las condiciones de prestación de servicio de MDirector. Clic en crear cuenta. Esperamos un poco. Bueno, aquí me está pidiendo que si quiero guardar la información aquí, le voy a poner que nunca. Muy bien, estamos activando tu cuenta. En cuenta se ha activado correctamente. Nos redirige a m-director. Una vez que hemos activado, estamos dentro de m Mdirector y listos para crear nuestro primer envío. En un siguiente video te voy a enseñar cómo hacerlo.